Trata de transversalizar la educación sexual integral en una escuela de Paraná, que es la número 75 del bicentenario. Notamos mucha demanda de la temática por diferentes espacios, así que bueno, comenzamos a trabajar articuladamente con extensión también en la parte de difusión de carreras para llevar la propuesta a otros eh, secundarios del de interior de la provincia. Es así que bueno, visitamos San Salvador, Federal, Ramírez y bueno, pudimos extender el radio y trabajar desde la demanda. La demanda es muy grande en Educación Sexual Integral, eh, sobre todo de personas formadas o que tengan algún tránsito en la temática. Eh, se, no, se nota, digamos, en, en este trabajo que, que yo venía mencionando, mucha resistencia docente a poder trabajar el tema. Y bueno, eso fue uno de los debates que tuvimos al interior del equipo, de que por qué, digamos, este cuál es la respuesta, digamos, frente a esta resistencia, qué, qué estrategias darnos. Y bueno, pensamos que claramente la educación sexual integral interpela al mundo interno rosa con la propia sexualidad, con los propios tránsitos, y que por ahí, en el, en el momento de, en que se pensó esta ley y en el proceso de implementación, por ahí se, desco, se desconoció totalmente esta parte, digamos, de que de todos los que fuimos socializados en la escuela a la anterior a su eh, sanción, fuimos eh, educados bajo una educación sexual sumamente opresora, con un fuerte carácter religioso. Entonces, por ahí, ese tránsito, esa deconstrucción, o ese proceso de reflexión, digamos, eh, se desconoce mucho en, est en estos espacios de capacitación que por ahí brinda el CGE. Y además de eso, digamos, también que actualmente hay un claro desguazamiento digamos, de de la ley en su implementación en cuanto a presupuesto, capacitación y demás, este, claramente responde a, a este gobierno de, este, de ajuste, digamos, que, que no solo afecta a la educación de, de nivel medio, sino también, bueno, claramente en la universidad. Se busca, casi siempre los que te, venimos trabajando en la educación sexual, crear redes con otros espacios para poder, digamos, sostener... Algo que para nosotros es, no solo es una necesidad, es un derecho humano y es algo por lo que nosotros de, luchamos día a día, digamos. También es un activismo, eh, venimos muchas de eh, tránsitos en, en agrupaciones feministas o, o militantes desde ahí, también los sostenemos de ahí. Y creemos que una de las formas, digamos, es eh, encontrarnos con otros en estas redes para poder sostener los espacios, digamos. Eh, y que no se caigan, que no se terminen de desguazar, eso es una de las grandes estrategias que nos damos para, para sostener.